Muy buenos días, esta es Tiffany Vlogs. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre mi diagnóstico de cáncer y mi mamografía de hoy, 29 de abril del 2020. Te invito a que te suscribas aquí, actives la campana de notificaciones, me des un like y comentes aquí abajito si te gusta lo que estás viendo. Eh, bueno, voy a les cont contando a las amigas que les agradezco porque siempre me están mandando mensajes y dejándome saber su amor por medio de Instagram y Facebook, por WhatsApp también. Voy a dejar los saluditos de ustedes en algún momento aquí en el video. Eh, hoy es 29 de abril del 2020. Este es un día muy especial porque los que me siguen siempre ya saben que esperé mucho tiempo este día para tener el resultado de mi mamografía les diré que le quiero dar las gracias al hospital Jordan Valley de Utah um, en Riverton porque me trataron muy bien 10 puntos para ustedes las enfermeras A los me trataron tra con mucha delicadeza ustedes sabrán que las mamografías son un poco dolorosas, incómodas y bueno... Me tomaron eh, una mamografía, bueno, varias, también me hicieron um, una ecografía y afortunadamente eh, fui diagnosticada, afortunadamente me trataron muy bien. Eh, el doctor muy amable. Yo fui diagnosticada ahora un mes con cáncer de tiroides del tipo papiloma folicular me estaban preguntando qué era entonces yo me di a la tarea de bajar de wikipedia este de la american cancer thyro association alguna información que les voy a pasar a leer y bueno tengo eh, yo fui diagnosticada con eh, tiromegalia Linfoademopatía y calcinoma folicular, es un cáncer de tiroides, La, eh, hay cuatro tipos de cáncer de tiroides, el mío es eh, uno de los dos más eh, malignos y eh, tiene metástasis en cerebro, huesos, sangre, que puede ser una, una, una leucemia, eh, pulmón y, y hígado. Entonces, este, fui operada en el mes, eh, está mi gordo acá, San Jorge. ¿Cuándo fue que me operaron, papá? ¿De qué? Del, de, me hicieron la, la, me sacaron los quistes del ovario. Fue la, hace un mes. Hace, hace un mes, sí, atrás, a, abril 22. En, ¿Ya? No, No, en... Marzo marzo 22, sorry, soy media gaga, marzo 22, es que son muchas fechas, amigas, El marzo 22 me hicieron mi cirugía, tengo un videito por ahí, lo pueden ver, lo voy a dejar en el playlist para que vean de qué estoy hablando, si recién se suscriben a mi canal, las que me siguen ya saben, porque siempre estoy en contacto con ustedes y las quiero mucho, Um, tengo, este videito es para ustedes, muchos besos a las que siempre están ahí haciéndome el aguante, eh, a pedido de ustedes, disculpen que estuve muy ocupada, pasé muchas noches trasnochada, porque mi niño está muy, muy, muy enfermo, y parecía que tenía coronavirus. Era raro porque nosotros estamos cumpliendo bien la cuarentena y nos estamos cuidando mucho. Yo salgo solamente a hacerme mis exámenes médicos y nada más. Entonces, um, no entendía muy bien cómo podía ser, pero puede ser que uno, es una posibilidad, se contagie con el mandado y con el correo. Entonces, este no se puede descartar nada. Finalmente pasamos cuatro semanas con mi niño muy enfermo, bastante congestionado. Por suerte, los doctores divinos pudimos tener acceso a una aplicación en donde podíamos hablar con el doctor en línea. So, él nos iba diciendo y nos iba mandando. Ahora le mandaron a hacer un estudio al pulmón, pero por precaución hasta, que, hasta el mes de junio que se abran los los estudios y todo para, para prevenir el contagio, so, estamos esperando, pero mi hijo ha dejado de toser, tenía una tos seca, eh, está con inhalador, le compré un, un, un humidificador, so, vaporú, eh, jarabe tucol, le di también tucin. Eh, y ha ido mejorando, pero ha llevado muchas noches trasnochados, muchas noches cuidándolo. Entonces yo me cansé. También yo estoy experimentando dolores muy fuertes en mi lado derecho, en mi pecho. Entonces yo comencé con dolores en mi... Siempre tuve dolores aquí, pero empezaron a ser dolores muy fuertes en mi pecho. Yo ni siquiera podía mover mi brazo así, amigas hasta este domingo, este sábado, entonces me empecé a sentir con convulsiones en las noches, mis piernas temblaban incontrolablemente y se movían involuntariamente, fui a ver al doctor, puede ser efecto de alguna medicación que yo tomo, para mi fibromialgia, eh, la gabapentina probablemente cause en el cerebro. Mi corazón, se acuerdan que estaba llevando un aparatito por mi early heartbeat. So está bien dentro de los rangos normales. So pretty much, vamos a decir que estamos acercándonos a un diagnóstico de fibromialgia y un cáncer de tiroides. Descartamos el cáncer de ovario y de útero. So eran solo dos quistes benignos. Y eh, me pusieron un Mirena, que controla hormonas. Y hoy, 29, tenía la mamografía. Me revolvieron todita. Eh, me dieron vuelta toda. Me apretaron, me pellizcaron. No tengo cáncer. No tengo cáncer. De mama, así que estoy muy feliz, muy contenta. Lo que sí tengo es el calcinoma folicular. Ok, tengo 5 quistes en mi tiroides, dos de ellos se pusieron malignos, tienen calcinoma y ese cáncer se irradia hacia el cerebro, como les dije, el pulmón o el seno. Bueno, ya me revisaron toda. No se ha corrido, so, el cáncer está aquí. Así que voy a tener dentro de las malas noticias, son muy buenas noticias. Entonces ahora lo que queda, dicho esto, ¿en qué punto estoy, amigas? En que tengo dos tumores malignos en mi garganta, tengo inflamada la tiroides y el doctor me dijo que vamos a discutir después de hoy, 29 eh, lo de la cirugía porque es una cirugía muy grande me van a retirar la tiroides y los tumores también me dijo el doctor hoy que me van a estar chequeando cada un año que esos dolores que yo siento tan grandes pueden ser eh, por los cambios hormonales por el mismo problema de la tiroides que me causa todo ese dolor inmenso, entonces me dijo que me van a poner bajo algún tratamiento de hormonas. O sea que hemos avanzado muchísimo y estoy 100% segura que cuando empiece, cuando me operen la tiroides y cuando comience el tratamiento hormonal, voy a volver a hacer la misma de antes, a bajar de peso, a estar activa. A poder este tener porque a veces tengo me preguntó si yo sentía esos dolores más cerca de la menstruación le dije que sí que se agudizaban que en realidad no sabía muy bien entonces sí son cambios hormonales yo no sabía que las hormonas tenían tanta importancia entonces les voy a explicar un poquito de qué se trata mi cáncer de tiroides este es un estudio que ha hecho la American Thyroid Cancer Association y lo que me dijo el doctor es que tengo pap eh, tipo papilar folicular. Los nódulos um, al notar un bulto en el cuello se notan cuando uno mira eh, en el espejo, ¿ok? ¿Cuál es la causa del cáncer de tiroides? Y dicen, el cáncer de tiroides es más común en personas con historia de exposición a la glándula tiroides a la radiación. Les voy a dar un tip. Eh, cuando vayan al dentista, porque a veces uno se pregunta en la vida, ¿cuándo he sido expuesta a la radiación? Cuando vayan al dentista... Ellos lo tienen, pero no, no se los van a ofrecer. Es deber de ustedes saber que ustedes pueden pedir que le pongan un collar, sobre todo a las niñas, porque tienen más riesgo las niñas que los varones. Mi, mi hija, cuando la llevo al dentista, siempre, y sobre todo cuando le van a hacer placas, le pido que le pongan el collar para proteger su tiroides. Porque a veces cuando vamos al dentista, ciertos tratamientos nos exponen a la radiación. Y luego generan cáncer de tiroides. Esperen que me voy a acomodar. Este, aquí en Utah hoy son las 7 de la tarde. He hecho de todo. Les voy a mostrar las plantas que mi esposo está. Mi esposo compró Tomates. Compró frutillas, plantó de todo. So, voy a hacerles un videito este, mostrándoles todo el huertito que mi esposo este año ha vuelto a hacer. Porque él siempre hace su huerto. El año pasado, discúlpeme, estoy estirando mi pierna. Estamos así, al natural hoy. Y quería hacer este videito por respeto a ustedes. Porque me lo han pedido, sé que están preocupadas. Y quiero agradecer voy eh, porque este, se, se preocuparon al punto de, de, de escribirme cuando estaba en el doctor, así que esas cosas no se pueden dejar pasar. Voy a darles saluditos, voy a nombrarlas. Este, entonces, este, la exposición de la tiroides a altas dosis de radiación, especialmente... Eh, en la exposición que ocurrió durante la infancia, eh, aparentemente tiene, todos nos preguntamos por qué han aumentado los cánceres de tiroides, sobre todo en estos tiempos, mujer. No sé si recuerdan un incidente que hubo en Chernóbil eh, y dice, el riesgo de, dejar, de desarrollar cáncer de tiroides antes de los años 1960, los tratamientos con rayos X. Se usaban con frecuencia para tratar condiciones como el acné, inflamación de las amígdalas y adenoides nódulos linfáticos. El agrandamiento de una glándula en el tórax linfático o agrandamiento de una glándula, eso es lo que yo tengo. ¿Está? Tengo, esa es la linfodemopatía. Eh, evidentemente he sido expuesta a los rayos, no sé si en el dentista o por lo que dice este informe que se los recomiendo, Pueden buscarlo en www.tyro.org, ahí está la dirección, es de la American Cancer Association y habla sobre los problemas de tiroides, los alimentos en aquellos años, en el 80, fueron expuestos a los rayos por el incidente en Chernobyl, so, dice... Eh, Cáncer en los ganglios linfáticos o el cáncer de mama se ha asociado con un aumento del riesgo de desarrollar cáncer de tiroides. Si el tratamiento incluyó exposición de la cabeza, el cuello, el tórax, no se ha demostrado que la exposición a los rayos X de rutina como dentales, dicen que no, pero radiografía, mamografías, cáncer causen cáncer de tiroides. o so, Es menos probable, pero bueno, yo protejo por las dudas. La exposición a la radioactividad liberada durante los desastres nucleares accidentes de Chernóbil en 1986. ¡Qué increíble! Ustedes podrán leer ahí, se los pongo. ¡Qué increíble que un acontecimiento que ocurrió en mi infancia! Yo me quedé impactada cuando estaba tratando... Estaba tratando de buscar esta información cuando el doctor me llamó y me dijo el día que les bajé video, eh, me dijo que te, el cáncer que yo tenía, me quedé pensando de por qué tendría este cáncer, o sea, qué, qué causaría, me puse a investigar, busqué eh, eh, folicular calcinoma y me encontré con este artículo en español, porque todo lo que encontraba era en inglés, me costó mucho encontrar este en español. Me quedé pensando, en 1986, recuerdo que era una niña, cuando ocurrió este incidente en Chernóbil, que explotó el reactor nuclear, y dice, en Rusia, el desastre nuclear de Fukushima en Japón en el 2011, y también se ha asociado a un aumento del riesgo de desarrollar cáncer de tiroides. Porque todos nos preguntamos, ¿qué está pasando? Que cada vez hay más gente con cáncer de mama, cáncer de tiroides. Ahora el coronavirus, o sea, ¿qué están haciendo con nuestro mundo? ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos autoeliminando. Y digo esto porque a veces nosotros en nuestras casas... Somos las víctimas de un sistema de gente inescrupulosa, porque no les importa la vida, les importa el dinero. Porque, por ejemplo, era una niña cuando fueron esos desastres y empecé a mirar videos sobre esos incidentes en Chernóbil y en Fukushima y, y también eh, en... Ay, no me sale, pero... Cómo eh, eh, cosas que las vemos como lejanas pueden llegar a afectarnos tanto porque la radiación, la bomba de Hiroshima, la en Nagasaki. Entonces, son incidentes que yo fui testigo porque era una niña, no, no del otro anterior de la bomba de Hiroshima, pero soy víctima de las consecuencias de esos desastres, ¿eh? están afectando hoy mi vida, joven, y de muchas mujeres. Y si será cierto lo que digo, que reflexionemos un poco. El hombre se retiró a una cuarentena forzada y el mundo está respirando, las aguas están siendo claras otra vez, los animales están... ...disfrutando, viviendo... ...la naturaleza descansó... ...yo digo que es un gran domingo... ...un sabat... ...yo digo es el sabat del mundo... ...sin turismo... ...sin gente... ...los animales están volviendo a las calles... ...es tiempo de que aprovechemos esta cuarentena para pensar... ...cómo podemos colaborar... ...cómo podemos eh, ser, comer más sano... ...plantar nuestra comida ser orgánicos, levantar nuestra basura, cómo podemos eh, obligar a nuestros gobiernos, exigir, es la palabra, a buscar fuentes no contaminantes de, de, de energía, ¿verdad? ¿Cuánto daño le hemos hecho al ambiente, al mundo? ¿Eh? Pobre madre tierra. ¿Era necesario que algo así como el corona pasara para que pudiéramos tomar conciencia ¿eh? de que había que parar un poco esa locura, esa vorágine? Les juro que me sentí así como, wow, cuando leí este informe les voy a dejar abajito el, la, el link este, la dirección para que puedan leer esta información y cómo cosas que pasan en otros países, como la contaminación que ellos hacen a los alimentos que nosotros consumimos, terminan en esto que es enfermedades que nos hacen padecer, ¿verdad? Eh, radiación nuclear y esto previene... Entonces les voy a volver a leer para que entiendan. ¿Han aumentado los cánceres de mama y de tiroides? son lo que está diciendo la American Cancer Association es la exposición, está diciendo que no se ha comprobado que los exámenes de rutina como placas dentales, que a mí no me importa, yo de todos modos pido el collar, es un tip que les doy, tómenlo o déjenlo, y radiografías de tórax y cosas, esos exámenes de rutina no son un riesgo como para desarrollar. Lo que está diciendo es la exposición, a la radioactividad liberada durante los desastres nucleares, accidente de Chernóbil en 1986 en Rusia o el desastre nuclear de Fukushima, Japón en el 2011, también se ha asociado a un aumento del riesgo de desarrollar cáncer de tiroides, particularmente en los niños expuestos a los Cánceres de tiroides pueden verse hasta 40 años después de ocurrida la explosión. So estoy en el tiempo perfecto de ser una de esas víctimas, de esos accidentes. So yo enseguida me puse a mirar videos sobre qué causó el desastre. Aunque tengo memoria, yo era una niña, vi el inf los informes, vi todo. Jamás pensé que esos acontecimientos que vi por televisión iban a impactar mi vida hoy. ¿Cómo se diagnostica el cáncer de tiroides? Los resultados de la biopsia por aspiración con aguja fina del nódulo tiroideo pueden sugerir el diagnóstico de cáncer. Sí, a mí me hacen las biopsias, ¿se acuerdan que tuve una hace un mes? Que tampoco pude hacer video porque me dolió mucho el cuello por varios días. ¿Y cuál es el tratamiento? La cirugía. El tratamiento primario de todas las formas de cáncer, de tiroides, es la cirugía. So, me van a quitar toda mi tiroides. Y hay más información que voy a irles dando en próximos videos. So, básicamente, la tiroides es una glándula con forma de mariposa que tenemos aquí. La mía está agrandada, como podrán ver en, en mi... Pero, amigas, para que se queden tranquilas y hay mucho que eh, festejar. Eh, no tengo cáncer de seno, solo de tiroides y, y es maligno en esos dos nódulos. Pero vamos a discutir con el doctor y bueno, les voy a decir todo lo que va pasando. Así que espero que pasemos este momento difícil juntas. Hora y mucho eh, ¿Cómo las ha tratado la cuarentena? Déjenme los comentarios aquí abajito Las voy a invitar a que me hagan preguntas en mi en vivo eh, Los domingos o sábados eh, Les pido disculpas Estoy con muchos problemas eh, Todavía no he cobrado mis taxes Y me estaban diciendo que me iban a cobrar una multa Por haberlos hecho tarde Pero es que el coronavirus afectó A mí no me llegaban las W Todavía sigo, ya los realicé, pero todavía no he cobrado mis taxes, ni el alivio económico, nada. So, tam, no Estoy esperando para poder comprarme una cámara, porque quiero hacer videos de mejor calidad. Eh, Voy a mejorar mis videos, se los prometo, pero por ahora yo sé, porque me lo han pedido, quería salir así nomás y cumplir, dejarlas tranquila, que hay Tiffany para rato. Les voy a estar haciendo un bloguito, eh, un en vivo eh, de las plantas de Jorge el domingo, salimos al patio, vamos a armar la piscina. Eh, porque aunque aquí en el estado de Utah se ha abierto el gobierno parcialmente y ha bajado de high risk a moderado, nosotros vamos a seguir manteniendo lo más que podemos la cuarentena. Yo quiero ver qué pasa. Si yo veo que abren, reabren los restaurantes y todo, me voy a mantener en cuarentena, me voy a, encuarentonar, a encuarentenar, pero con, eh, voy a estar observando, si veo que los casos aumentan, la verdad que esto ha sido un desafío, pero es más llevadero ahora, he tenido la oportunidad de limpiar la casa, de acercarme como familia, hemos tenido, es, realmente hemos descubierto un mundo nuevo, al estar juntos como familia, y poder, este, Conversar como a la vieja usanza Este tiempo de cuarentena Aprovechenlo para unirse más Hemos eh, cocinado juntos Hemos limpiado juntos Hemos crecido como familia Mi matrimonio se ha fortalecido Con mi esposo hemos estado más unidos que nunca Y, y mis hijos Y bueno, nos ha dado la oportunidad Esta cuarentena de... De darnos cuenta y valorar que Dios y la familia es lo más importante y los amigos hemos podido hacer servicio, pero a mí no me gusta decir mucho, lo que no me gusta que, que sepa la izquierda lo que hace mi derecha solo lo digo para poder darles idea de lo que pueden hacer bueno mi vida ha cambiado porque desde que me dieron el diagnóstico de cáncer y que podía haber la posibilidad de que tuviera un tumor en el cerebro una metástasis y en... yo se me había acabado el mundo amigas entiéndanme P les pido perdón por no haber bajado video pero mi mundo se había derrumbado agradezco a mi esposo por ser mi cable a tierra porque él es el que me ha mimado y me ha dado esa fuerza él siempre me dijo vas a salir adelante vas a estar bien vas a ver. yo ya me veía muerta ya estaba preparando mi velorio ya estaba haciendo papeles legales y yo me estaba preparando amigas con fe dije que sea lo que Dios quiera este, estoy un poquito hinchada todavía tengo los ganglios inflamados todavía falta mucho pero ya vamos ganando batallas son no hay cáncer en, en el útero, no hay cáncer en los ovarios, no hay cáncer en los órganos, no hay cáncer en el cerebro, no hay, ahora no hay en los senos, so, solo queda ver si hay cáncer en los nódulos y si en la tiroides, me la van a remover y solo queda ver si hay cáncer en los huesos, me mandaron un estudio de densidad ósea Solo les voy a estar dando um, updates en esto, pero hoy es un día de celebración. Eh, acabamos de entrar, de hacer un, unas... Uh, una, sí, lo, los pulmón, el pulmón, sí, porque tengo un pulmón que, que tengo que estar inhalando todo el tiempo. Me dice Jorge que está acá sentado. Él está acá. Eh, estamos en el cuarto ya porque hay que acostarse temprano. Este, porque hay que trabajar y yo me quiero levantar temprano a editar video para ustedes. Voy a empezar a bajar un poquito más seguido. Eh, el tema es este, amigas, que los niños todavía no acaban la escuela hasta junio. Y si no nos acostamos temprano, no nos levantamos, no, no rendimos. Entonces me gusta, eh, en verano me acuesto más tarde. Eh, pero ahora nos acostamos temprano porque los niños tienen que. At mi hija tiene escuela como a las nueve y media, ¿eh? mi niño, entonces me levanto, les hago el desayuno, mi esposo les prepara también, se va a trabajar y se pega un ducha, todo. Entonces, entre que hacemos todo bien temprano, entonces hay que acostarse temprano porque yo voy a empezar a editar en las mañanas bien tempranito. Y siempre hay que cocinar, hacer mandados. Estoy haciendo tapabocas. Me compré unas telas de la Walmart. Que era un tip que les quería dar. Traté de coser con mi máquina, pero... Necesito comprar un hilo más fuerte porque no cose. Este, les voy a mostrar, amigas... Eh, unos retazos hermosos que me compré en Walmart... Y me hice unos almohadones. So hice... ¡Ay! El perro. El perro me, me, me comió la, la tela. Me hice... Me compré unos retazos de tela. Y estoy um, cosiendo almohadones. Miren qué bonito me quedó. No sé si lo alcanzan a ver. Pónganse a coser. Desarrollen su creatividad. Tip que les doy. Vayan a Walmart, compren retazos. Y háganse tapabocas. Me compré 2 dólares cada retazo. Trae como... ¿Cómo se dice? 3 metros. Una yarda. Una yarda. De tela. Esta ya la corté yo para hacer unas cositas. Hasta mi hija se agarró tela para hacerle a las muñecas ropa. Miren qué tela. So, me compré varios retazos. Voy a tener unos tapabocas muy sexy. So, quiero mostrarles eh, me compré esta tela que también son retazos para mis tapabocas es bastante bastante yardas por 2 dólares cada retazo eh, cómprense retazos y háganse sus más mi hermana me mandó les voy a contar qué pasa con mi hermanita de chile le quiero dar las gracias, solo logré juntar, yo sigo con el GoFaumi de ella, estuvo muy malita el fin de semana, se internó, estuvo con unos problemitas, unas infecciones, le bajaron un poco las defensas, perdieron el trabajo todos allá en Chile, la cosa está difícil con la cuarentena y todo, ya saben cómo es, Gracias a todos aquellos que donaron, la cuenta la continúo, pero logramos juntar 500 dólares y se los mandé. Yo en este video voy a mostrarles cómo, para que los que han donado algo Faumi de mi hermanita, que siempre en los videos debajo dejo el link para que lo compartan. Les pido que lo sigan compartiendo, lo sigo teniendo abierto. Tomé los 500 dólares, se los envié a Chile y mi hermanita pudo comprar y pudo hacerse unas máscaras mi hermana es una genia, me mandó un video eh, y me mandó los moldes así que les voy a estar compartiendo en el link aquí abajo, cuando sepa cómo se hace eh, los moldes que, que mi hermana me mandó de dos modelos de máscara, porque yo le dije me compré tela eh, así que mandame por favor, mi hermana es una genia, ella sí tiene ese talento y ese don so, compré el retazo de esta tela también que es hermosa tuve suerte e esta la corté, pero está ahí en el piso es un poco más grande miren qué tela hermosa so, comprense retazos bajen los moldes y háganse sus máscaras porque ahora por lo menos acá en el estado de Utah va a ser obligatorio ir a todos lados con máscara, distraigan la mente haciendo cosas productivas, aprovechen este tiempo para estar en familia y enseñar a sus hijas. Diane aprendió a hacer un pastel, cocinó, hicimos cupcakes, hemos hecho... Para mí esta cuarentena ha sido un eterno weekend, un eterno fin de semana entonces este, la vida es del color del cristal con que tú la miras y el vaso puede estar medio lleno, medio vacío tenemos días buenos, tenemos días malos yo no estoy desmereciendo los días malos y que uno a veces llora y se pone mal pero échenme le ganas mis guerreras sigan adelante apoyen mi canal, no se pierdan mis videos eh, yo he estado muy dolorida por eso me había desmotivado me había desmotivado porque no sabía mi diagnóstico. Me desmotivó el hecho de saber que tenía cáncer y la posibilidad de hacer una metástasis grave. Eh, estoy feliz porque vamos ganando batallas, pero estoy lista. Ahora falta... ¿Qué falta? Falta ver si hay cáncer en los huesos, en el pulmón. Me van a mandar a hacer un estudio de sangre y si no hay mi... Si no hay leucemia, si no hay cáncer de médula y si no hay... Um, entonces diríamos que, que, que no tengo metástasis, ya vamos a discutir una operación de tiroides y hay, mon hay Tiffany, perdón, para rato. Me engaña el subconsciente. <coughs> es que me han estado hablando amigas que se, se, se niegan a, a llamarme por mi nombre nuevo entonces me confunde. <risa> hay gente que todavía me dice Moni y ya no soy Moni, soy Tiffany, Este, yo tengo un video por ahí, las invito a ver mis videos para apoyarme, a comentar, a dar like y a dejarme saber, yo siempre hago encuestas amigas, déjenme saber qué tipo de video les gustaría, qué quieren que hablemos, por ahora estoy como experimentando un poco en mi canal, a ver qué hago, qué es mejor. He estado muy dolorida y me cuesta respirar y he tenido que inhalarme muchas veces. Así que eh, hoy hemos vencido una batalla más y bueno, lo que nos queda es ver eso. Si hay cáncer en la sangre, con un estudio, si tengo cáncer en la médula ósea, si no hay cáncer ahí... Entonces yo ya estaría libre, todavía el cáncer no ha hecho metástasis y me van a quitar mi tiroides y les voy a seguir contando. Tengo mis días muy malos, mucho dolor, pero estoy bien, estoy feliz y es todo lo que quería compartirles. Y bueno, esta cuarentena, la estoy, hay días que me siento morir porque no aguanto el aislamiento. Pero más que nada la he llevado positivamente. Me he conectado mucho con mi familia. He retomado la, la, la comunicación con mis hijos. Pudimos perdonarnos, pudimos hablar. Pude pedir perdón a mis hijos y algo hice. Y estoy en ya la relación con mis hijos se ha solucionado. Así que esta cuarentena este, ha sido una bendición de Dios. Entonces muy prontito... Cuando todo esto acabe, probablemente ustedes conozcan a mis hijos, que yo sé que me lo han pedido. Quiero decirles que las tengo muy presentes, que es, las conozco a cada una de ustedes, que me encanta leer sus comentarios, que a veces no puedo contestar, pero los agradezco y que trato siempre de contestarlo y siempre los respondo porque ustedes son muy importantes para mí, amigas. Este, las quiero mucho y gracias por todo el amor que me demuestran a mí y a mi familia, por mostrarme que se preocupan y que les importa lo que pasa conmigo. Eh, hoy es un día muy feliz y quería... No perder la oportunidad de compartir esto con ustedes. Así que por eso salgo sin maquillaje. Lo importante era estar ahí para ustedes. Pero estoy bañadita. Yo me baño siempre. <ríe> y bueno. Eh, si quieren que les haga un room tour. Que les muestre cómo limpio mi casa. Estoy pensando. este, con, Estamos hablando con mi esposo. Para ver si compramos una traila Porque son muy económicas. Y, y, y ten, estoy empezando a averiguar Así que estoy barajando la idea Probablemente me conozcan Y haya mudanza pronto No lo sé Vamos a ver qué dice Voy a hablar con una persona En cuanto cobre mis taxas A ver si alguien me puede asesorar Para comprarme una traila de las nuevas Me gustan mucho algunos modelos Así que las voy a estar llevando a verlos O déjenme saber en sus comentarios eh, qué les parecen las noticias, de qué quieren que les hable, que les muestre. Y bueno, tengo un montón de videos pensados por ahí, este pero comentenme qué les gusta, vean las encuestas. Les voy a dejar el GoFaumi de mi hermanita para que si, si no pueden donar, por lo menos este lo, lo compartan con sus amigas. Y a las amigas que me encargaron tazas y los, um, los, la, los po, po, posa posacepillos. Eh, todavía no he hecho mis taxes, así que en cuanto los haga, yo ya estoy preparando las muñequitas. Yo ya se las he mostrado con las que me contacto por WhatsApp e Instagram y por Facebook. Busquen mi Instagram, busquen mi Facebook, siempre están los links en la descripción y en la cajita. Búsquenme en WhatsApp, en Instagram, síganme. Inviten a sus amigos a seguirme. Y este, las que me contactan por ahí ya saben que pueden ver mis tazas y mis buzos. y A ver, papá, pásame este, mi taza. Yo hago tazas, entonces este, si pueden verlas, para, les voy a dejar el link también de mi tienda online. Estos son diseños míos. Esta es la colección de Holy Cats, tengo almohadones, tengo shirts, tengo un montón de merchandising que las invito a ver mi tienda de Teespring y comprar para apoyarme y las quiero mucho y suscríbete, comenta, comparte, activa la campana de notificaciones. Y me, me, me ves en un próximo video. Te invito a ver mis videos anteriores. Que tengan un muy buen día. Y voy a estar bajando más videitos. Y voy a estar haciendo video para el Día de la Madre. Déjenme saber de qué quieren que les hable. Les voy a estar haciendo un en vivo. Ahora sí. Para poder este, mostrarles el jardín que mi esposo está haciendo. Y muchos besos. Las quiero esta Stephanie es Vlog desde Utah para el mundo.